Ay, perdón, qué noche tan curiosa porque hemos tenido una serie de fallas técnicas. Este es el tercer intento, pero todos lo sacamos. Les hablábamos de esta filtración enorme que se dio este fin de semana en Facebook y hoy nos enteramos que en la mal llamada Deep Web se están vendiendo los registros de 500 millones de personas. ¿Cómo lo relatan aquí en Cyber News? Nos muestran cómo... 500 millones de registros de usuarios. Muchos datos entre teléfonos, emails, datos personales. Están a la venta. En la mal llamada Dark Web. Ahorita les voy a decir por qué está en la mal llamada Dark Web o Deep Web. O Marianas Web. Aquí vemos un ejemplo de la persona que está... Una captura pantalla de la persona que está vendiendo esos datos. Y aquí vemos el precio ¿no? que está pidiendo. Cuatro dígitos como mínimo. ¿Y qué fue lo que fue filtrado? Pues, nombres de usuarios, direcciones de correo, números de teléfono, información sobre género, los perfiles, datos académicos, profesionales. Y este es un ejemplo de los registros que ponen ahí de muestra que se están vendiendo. Y esto es peligroso porque hay que preguntarse si redes como LinkedIn permiten este escrapeo, esta recolección de datos, pues, ¿qué otras redes están vulnerables a ello, no? Y vamos a ver, a explicarles por qué está mal llamado el concepto de Dark Web. Porque, es mi opinión personal, lo que dicen que es la Surface Web o la, o la Web Visible es en realidad la red comercializada. Es decir, es todo aquello que encontramos en Google, Facebook, YouTube, eh, las redes sociales, que es aparentemente abierta, pero en realidad... Es ese Internet que se puede clasificar y que se puede comercializar y que se puede archivar y que nos pueden presentar como un Internet libre, pero en realidad la Deep Web yo la, yo la bautizaría como la red más segura, más privada y más inclasificable. Y que por cierto, pues está siendo criminalizada, como muchas cosas se criminalizan. Hay que recordar quién acuñó este término la Dark Web, a quién lo que sigue en este artículo. Les vamos a compartir. En 2013, investigadores de Microsoft acuñaron el término, ¿no? En este artículo famoso de Dong Chin, Venkatesh Ganti y Riran Rahar, Raharaman, perdón, que no, pronuncie los nombres hindúes, una disculpa. Eh, pues ellos le llaman Deep Web, ¿no? Y se crea este misterio, este algo de misterio. Y luego nace por ahí el famoso Marianas Web, eh, que son una forma de convertir en algo oscuro, algo que realmente es seguro Si no fuera por la Deep Web o por esta red ultra segura eh, Pues activistas como por ejemplo en China, en Irán, en Corea del Norte Incluso aquí en México este no podrían comunicarse Edward Snowden, Julian Assange, Wikileaks Proyectos así no podrían existir es cierto que como es una red muy, muy, muy, muy segura, pues algunos criminales utilizan un pedacito de ese internet seguro pues para comercializar drogas y muchas cosas, como ocurre en el mundo real. Pero la verdad es que hay que desafiar estos términos impuestos por las corporaciones y decir que la red oscura, yo le prefiero llamar la red ultra, libre, ultra segura, es muy necesaria para que exista muchas cosas. Movimientos sociales, denuncias, filtraciones a eh, Todo aquello que nos permite comunicarnos libremente Y bueno, vamos al siguiente tema que les quería contar Que es el tema de Sierra Leona Que es peligrosa les parece lejano ese lugar Pero es un lugar bastante violento Porque con pues, el tema de los diamantes en el Congo Luego en Sierra Leona Pues volvió esa pésima costumbre, horrible costumbre De cortarle brazos y piernas a la gente Y ahora luego de unos incidentes en la aldea Tombo en un pueblo pesquero, este, pues el gobierno de Sierra Leona, pues, lanza esta iniciativa ley donde si el policía considera que vale la pena o que está justificado el confiscar un teléfono, solamente basta, aquí dice, establece Métodos para confiscar teléfonos y computadoras con autorización judicial para empezar el proceso. Basta con que un policía considere justificada la confiscación. Imagínense esto en México, que cualquier policía, federal, local, judicial, fiscal, venga y diga, no, pues considero que tu teléfono es una escena del crimen y te lo vamos a quitar. ¿no? Esto abiertamente se usa en contra de la movilización popular después de estas protestas. Qué casual que saquen esta ley. Y bueno. Si pueden, infórmense, ayuden a los activistas que están pidiendo ayuda para que esto no ocurra y no se vaya extendiendo por el mundo. Y ya por último, vamos a hablar de la economía circular. ¿Qué es? El cambio climático es inminente. 2030, 2032, puede ser que, que, que, que se vean los primeros efectos hay que recordar que estamos entre uno de los ciclos solares más potentes que vamos a tener. Y si no, aquí lo dice hasta la, la NASA, pues es el ciclo solar 25. El ciclo solar 25. Es que si fue una noticia grande, déjenme déjenme ponérselas. Este aquí está avisan de que el nuevo ciclo solar se la da de los más intensos el ciclo, los ciclos solares tienen mucha afectación en el clima y puede ser que provoque o acelere o intensifique los efectos del cambio climático el cambio climático ha estado generando muchas erupciones volcánicas eh, sequías y muchos efectos que nos tienen que poner en alerta y este artículo que les recomendamos hoy en lo que sigue, gracias a Aura, nuestra editora, pues nos plantea una, una forma de hacer las cosas, no solamente de consumir, sino de muchas cosas, vestirnos, eh, alimentarnos, este, y todo lo que hagamos debe ser sostenible, ¿no? que pueda ser reciclable, que podamos ser composta, que se pueda volver a utilizar, porque este mundo no solamente para los que estamos haciendo, lo, sino para los que vienen, es importante empezar a tomar conciencia de que falta muy poco, este ciclo solar es de 11 años, puede que acelere algunas cosas, ya lo iremos viendo, este, pero es importante que tomemos conciencia eh, personas que nos están viendo, porque pues, solamente tenemos un mundo, una tierra, entonces hay que tener pues, cuidado y consideración, y bueno, pues gracias por acompañarnos, una disculpa por las fallas técnicas, eh, ahí le vamos echando ganas, es el tercer capítulo de lo que sigue por la noche, y mañana a las 21.45 nos vemos en Capital 21, a las 21.45 para hablar de las fake news de la semana. Y pronto, pronto vamos a tener ya un programita ahí en la televisión pública, ahí les iremos contando. Y muchas gracias por el apoyo, la verdad es que me motiva a que nos estén apoyando. Y aunque somos poquitos, pues vamos de uno en uno. Buenas noches y descansen. y